Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Eh, después de un ratito, bueno, una semana sin andar por aquí, ya saben, ya saben todos los que se han dado la vuelta por Canal 49, pues la situación por la que no anduve por aquí, digo, ya el jueves pasado hice eh, eh, el Canal 49, ¿no? Ya, ya nos pusimos un poquito en contacto. Eh, en contacto este, y pues bueno, antes de empezar, eh, de corazón, de corazón, le quiero agradecer... Muchísimo a todos los que dejaron por ahí sus, sus comentarios, sus buenas vibras, sus, sus condolencias, sus pésames y, su, y sus abrazos a distancia, ¿no? Para con un servidor y para mi padre, ¿no? Que ya como saben eh, está ya en un mejor lugar. De verdad, no nos conocemos personalmente, no, no nos hemos visto tal vez nunca en persona, pero yo lo siento muy cercanos a todos ustedes y de verdad. Que, que, que no tengo como agradecerles, solamente eh, regresarles el abrazo desde aquí a todos y cada uno de los que se dieron el tiempo de, de comentar por ahí. De verdad, eh, no tengo palabras para agradecerles eh, todo su cariño, todas sus muestras de apoyo. Eh, híjole, el, no los conozco pero los quiero mucho a todos y, y eso me hace saber que somos una gran familia, toda la afición de los 49ers. Y por ahí alguno que otro que, que, que venía de, otro, de otros equipos. Este, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Qué bueno que, que, que, que, que se dan la vuelta por acá. Eh, ha sido días difíciles, ¿no? También recientemente falleció uno de mis mejores amigos. Y, y híjole, son noticias bien, bien complicadas. A veces uno nunca sabe por qué pasan las cosas, pero... Pues bueno, por algo seguimos aquí. Y, y la misión mía y la misión de este canal es seguir adelante. ...y seguir apoyando a los 49 porque de eso se trata eh, el caminar por este, por este mundo, ¿no? Seguir adelante a pesar de los, de los eh, contratiempos o de las adversidades... Y, este, ...y pues es hora y hay que continuar con ese espíritu, espíritu niner que es siempre hacia adelante... ...siempre hacia adelante a pesar de todo lo que se atraviese. Entonces, pues bueno, me, ya me empecé a reconectar con toda esta información... Con todo lo que ha estado pasando con los 49 no De a poquito ha sido mucho lo que se ha acumulado. Pero vamos a tratar de, de, de, de abarcar lo más que se pueda. O de lo que pueda yo recordar un poquito ahorita. este, Aquí apoyándome de mi información que tengo aquí en mi, en mi ordenador. no, este, Porque son muchas fechas, son muchas cosas lo que, lo que está sucediendo. Sobre todo pues, el, el calendario que ya se reveló el pasado 12 de, de mayo. ¿no? Ya sabemos quiénes son nuestros rivales. Bueno, ya sabíamos, pero ahora ya sabemos el orden en el que los vamos a ir enfrentando. De entrada, ahorita pues ya empezaron las actividades, ¿no? Ya del 14 al 16 de, de, de mayo fue el, el, el minicamp para novatos, donde pues ya pudimos ver ahí algunas, algunas este, highlights o algunas mm, drills de, de jugadores, ¿no? Sobre todo este Freelance. Eh, por ahí estuvimos viendo algunos ya lanzamientos de este coreback, que de entrada, pues se ve ya en el uniforme de los Niners. Además de que se ve muy bien, se ve este, pues alto, fuerte, atlético. Este, ¿no? Por ahí veía unas tomas que está ahí con Escangarelo, que ya lo está entrenando y pues es un tipo altísimo. Para mí es el Colin Kaepernick eh, revolucionado 2021, la versión 2021. Eh, me parece, digo, se ve muy poco todavía, ¿no? Trabajos así de 7 contra 7 y cosas así que de hecho ni se completaban porque son muy pocos novatos, ¿no? Por ahí estaba leyendo... Pero buena puntería, buen brazo, buena mecánica, digo mejor mecánica que Kaepernick, no la de Kaepernick, era como muy lenta, la de este Trey Lance es más rápida, me parece que tiene bastante buena puntería, bastante potencia y pues bueno, nos falta ver, ver lo más interesante de Lance, que es lo que puede hacer con las piernas, pero me gustó lo que vi de Lance, por ahí también del de otro Trey, Trey Sermon, el corredor, pues por ahí algunos reels, eh, buenas manos, ¿no? sobre todo. Eh, buena habilidad, por ahí eh, un esquinero, me parece que fue Moore, no sé quién era el esquinero que por ahí hizo un, una jugada muy buena no De plano anuló al, al, al receptor y se llevó la intercepción, creo que fue Lenoir este, o Ambry, no sé, uno de esos dos fue Y pues por ahí se empiezan ya a ver cositas de los novatos, obviamente es muy rápido para saber si van a ser muy buenos pero ya empiezan a, a mostrarse ¿no? los novatos por ahí en, en, los, en los entrenamientos de los Niners. Ahorita se vienen las, las actividades organizadas de, del equipo, ¿no? que este, van a empezar del 24, 25, 27 de mayo, del 1 al 2 de junio, 4 de junio, 7, 8 de junio y junio 10. Eh, estas actividades como previas a, a lo que ya van a ser los, los, los minicamps de los 49ers, eh, actividades organizadas del equipo donde se hacen ahí como ya diferentes cosas empiezan a llegar algunos, algunos jugadores ya veteranos pero ya los, los mini camps del equipo van a ser del, de junio 15 al 17 son las fechas programadas ya de actividades importantes previas a la temporada para que ya vengan después los, los entrenamientos mandatorios o obligatorios para todos los que tienen ya contrato con los 49, recordemos que también todavía ahorita viene después de algunas fechas. me parece que es de junio, si nadie ha firmado, pues ya solamente podrán firmar contratos por un año, este, y pues bueno, vamos a ver cómo se van dando estas cosas, pero ya empezó la acción, ya empezó el movimiento, ya empezamos a verlos entrenar, y eso ya es, es, es aviso o vísperas de lo que será la temporada 2021 de San Francisco. Y pues hablando de la temporada 2021, vamos a, a analizar un poquito lo que va a ser este calendario, ¿no? Que de entrada, este, pues ya nos, nos vislumbra ahí algunas cosas, pues interesantes. De entrada, pues ya lo que sabemos son 18, 18 semanas, las que van a tener por primera vez en la historia de la NFL. 18 semanas. Lo cual, pues los jugadores no estaban como muy contentos, ¿no? Con esta noticia. Pero para nosotros como aficionados va a ser como muchísimo mejor. Ver a nuestro equipo jugar más, más partidos ¿no? Obviamente la pretemporada se reduce solamente a tres juegos no. Se compensa, digamos que uno va a valer más Pero para los jugadores pues implica más desgaste físico Porque pues como sabemos los titulares en pretemporada pues descansan más Y ya en temporada regular pues no hay manera Tienen que rifarse y se van a tener que rifar 17 semanas y una sola de descanso Esta primera semana de descanso se va a dar hasta la semana 6 ¿no? Si no más me equivoco, ahorita lo checamos bien pero va a ser muy prematura para los 49, unos 49 que, que, híjole, es un calendario de, en cuestión de dificultad, no es tan difícil como otras temporadas que casi siempre nos tocaban de los primeros 3 o 5 más difíciles, esta, esta temporada estaba yo checando que pues estamos por ahí del 19 de, de, en cuestión de dificultad, los rivales digamos que no están tan complicados como años pasados, son un poquito más a modo, de hecho solamente vamos a enfrentar a cinco equipos de playoffs, ¿no? Cinco equipos que estuvieron en playoffs de los 17, lo cual pues es bueno, aunque pues tres de esos cinco eh, pues, los vamos a enfrentar dos veces, ¿no? <risa> que son los Seahawks, eh, los, eh, los Rams, no, perdón, solamente son esos, los Seahawks y los Rams, ¿no? Este, pues ya, son cinco más dos, o sea, siete juegos contra equipos de playoffs del 2020, más los que se puedan sumar este año. Entonces va a estar ahí este, bastante entretenida esa parte, pero no nos vamos a enfrentar contra los trabocotototes que nos habían tocado años anteriores. Y con el equipo que viene, eh, los 49, creo que está como muy a modo en ese sentido para poderla enfrentar, ¿no? Este, pero pues esa es la buena, o digamos más o menos buena. La, la mala es que somos el equipo que más, eh, que más kilómetros o más millas o más distancia va a recorrer durante toda la temporada son 220 millas, 220 mil millas me parece, lo cual es equivalente como a 45 mil kilómetros, lo cual es equivalente como a una vuelta completita a la tierra y 5 mil kilómetros más, ¿no? De hecho, la, la, la división oeste de la, de la nacional, es, somos los que más kilómetros vamos a recorrer, pero el que más kilómetros va a recorrer son los 49 de San Francisco. Ni siquiera estos equipos que van a ir a jugar a Londres, ¿no? que es Jacksonville, Nueva York, Miami... Aún yendo a Londres y todo, mmm, recorren menos distancia que los 49. Entonces, lo Francisco va a ser muy desgastante. Y tomando en cuenta que esta semana de descanso viene muy, muy pronto, pues de las 6 hasta la 18, estamos hablando de que 12 semanas eh, de continuos viajes entre regresar a casa, ir al, al otro lugar, regresar, ir, es, va a ser mucho desgaste para el equipo y ahí la cuestión física y emocional ¿no? eh, va a ser eh, bastante complicada porque pues esto de estarse alejando de sus, de sus familiares, ya sabemos lo que pasó el año pasado. Al parecer, pues bueno, eso del COVID ya no va a ser ningún tipo de, de, de, de problema, no o no tan grave como la temporada pasada. Ya no van a existir tantos protocolos, o, o, o, o no protocolos, sino ya no va a haber tanta inseguridad. De hecho, se está hablando de que San Francisco ya va a poder tener o los 49 ya van a poder tener eh, afición en su estadio, lo cual creo que le va a venir muchísimo, muy bien como, como equipo, como motivación tener ya a su gente dentro de los estadios. Y eso, pues, yo creo que suma hacia el objetivo de San Francisco este año, que es regresar a playoffs y quién sabe hasta dónde más puedan llegar los 49, ¿no? Pero bueno, esos son como puntos bien importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La, la, la dificultad de los rivales. Las distancias que se van a, a, a manejar. Digo, ya el jueves, el jueves vamos a dedicarle más de lleno a una revisión más a fondo de esta temporada 2021-2022 de los 49. Pero esos son como datos así como de bote pronto, ¿no? Y así de bote pronto, pues vamos a ver, eh, más o menos vamos a ir viendo los rivales, ¿no? En el orden. Y vamos a tratar de ir viendo más o menos cómo van a estar los fregarazos Vamos a ver. De entrada la pretemporada pues abrimos contra los, eh, vamos a recibir a los jefes de Kansas City Que va a ser como una especie de mini revancha ¿no? Este en el Super Bowl Que quedó por ahí pendiente, la verdad es que ya sabemos que estos juegos Pues vemos muy poquita acción de los, de los titulares Yo de hecho creo que es el juego donde vamos a poder ver más a, a, a Trey Lance por ejemplo Vamos a ver qué tanto puede hacer este chavo supongo yo que Garoppolo ni siquiera se va a uniformar... tal vez esté Josh Rosen como titular... y después entre Trey Lance por ahí... tal vez veamos a Josh Johnson... pero son eh, cositas interesantes que vamos a ver en, este, en estos eh, juegos de pretemporada contra los jefes... bueno, porque pues, son los jefes ¿no? y no la deben... a ver si nos podemos desquitar aunque sea en pretemporada... Eh, después vamos a, a ir a Los Ángeles a enfrentar a los cargadores... Bueno, también este, es pues un mero trámite, ¿no? Este Justin Herbert, ¿no? Creo que es el coreback, pues no sé si lo vamos a enfrentar ese día. Yo dudo mucho que, que, que lo tengan en el campo. Y pues vamos a cerrar eh, recibiendo a los Raiders de Las Vegas, eh, lo cual también, pues yo creo que en ese juego es donde vamos a ver un poquito más a los titulares, a no ser que San Francisco decida eh, guardar por completo a los titulares, tal vez uno o dos drives y se acabó. De miras a la temporada regular. Para evitar pues eh, nuestro coco. Y nuestra maldición que fue 2020. Que fueron las lesiones. no eh, Pero bueno. Ya veremos. Ya, yo A mí me interesa mucho la pretemporada. A mí sí me gusta ver los juegos de pretemporada. Porque precisamente ahí es una, en donde vemos. Pues, toda la sangre que llegó. Toda la sangre nueva. Algunos jugadores que tendrán que empezar a agarrar forma. no Que regresan de lesiones. Como DJ Jones. este El, el tan... Mencionado y tan odiado y tan este esta gran in incógnita que es Jalen Hurt, ¿no? El receptor, que se habla de que San Francisco no fue por receptores en este draft Precisamente porque siguen teniendo fe en que por fin va a poder pisar el campo Y ser rentable el, se el señor Jalen Hurt, ¿no? Junto con Divo Samuel y Brandon Ayo, que sería una tripleta, pues, asesina Pero todo depende de ver si está sano Yo creo que es uno de los que vamos a ver también por ahí Además de los novatos, yo sí quiero ver a Trey Lance en acción, quiero ver qué puede hacer en pretemporada, aunque sea enfrentando a defensivas de segundo o tercer equipo, pero quiero ver más o menos qué podría, qué podría vislumbrar en un futuro el señor Lance. Eh, van a ser buenos juegos para verlo en acción. Trey Sermon, ¿no? Eh, Lenoir. Eh, Ambry. Eh, Ufanga. Que a mí me interesa mucho ver a Talanoa Ufanga. Quiero ver. Quiero verlo en acción, a mí sí me interesa mucho ver a este chavo y la pretemporada pues es para esto, ¿no? Es para ver a todos estos nuevos talentos, a ver qué, qué traen, a ver si se pueden ganar un lugar eh, para la temporada regular o pueden estar ahí pisando en los salones algunos de los titulares. Entonces, pues bueno, tres juegos de pretemporada que van a estar interesantes en ese aspecto, ¿no? Los marcadores, la verdad es que en pretemporada pues no, no cuentan, ¿no? Podemos ganar por 50, podemos perder por 80... La verdad es que el marcador en pretemporada no, no es nada que nos deba de interesar, que si ganamos o perdemos, es realmente ver el talento que viene y es más o menos ver de qué va a ir eh, en cuestión de sistema, porque también hay que ver. Recuerden que eh, estrenamos coordinador ofensivo y defensivo, tenemos nuevo staff y también tenemos que empezar a ver cómo por dónde van a ir eh, sus esquemas de juego. ¿no? La, la ofensiva yo no creo que haya muchos cambios, al final... Sabemos que Shanahan va a seguir siendo el mandón y va a seguir manejando su, su misma ofensiva Pero quiero ver, yo supongo que va a diseñar cosas para Troy Lance O va a empezar a diseñar o a modificar un poco su playbook eh, eh, Tomando en cuenta que va a tener un callback que puede hacer daño con las piernas Quiero ver qué puede hacer o qué, qué puede empezar a, a mostrar por ahí Shanahan con Lance Y a la defensiva sí me interesa mucho ver qué va a hacer de Michael Ryans Si va a ser un coordinador defensivo agresivo eh, ¿no? Como se ha caracterizado O como se ha hablado que es él Que le encantan las cargas Si va a estar blitzeando Y va a estar confundiendo a los corebacks rivales O si va a ser un poco más preventivo Como, como era eh, Robert Sale Que estaba casado con su zona Y que sí disparaba Sobre todo la última temporada Pues que ya no le quedó de más Pero que acostumbra más a querer cargar solamente con 4 Con 4, con 4 Y ver qué onda Por cierto pues ahí poder... No sé si vamos a ver a Nick Bosa ya en pretemporada Para ver qué tal qué tan fuerte viene o si lo van a guardar hasta la temporada, pero es uno de los que también podría estar por ahí, ¿no? De ahí, pues bueno, arrancamos la semana 1 eh, visitando, va a ser de visita en Detroit a los, a los leones, ¿no? Si Jared Goff pensaba que se había librado ya de nosotros, pues, ¿qué cree? Que se le va a aparecer el diablo en la semana 1 contra los 49ers en Detroit a las 12 del día. Abrimos de visita un juego que creo... Eh, interesante en ese aspecto, ¿no? porque pues enfrentar a Jared Goff es un viejo conocido, él ya nos conoce un poquito, eh, los Leones es un equipo que pues está ahí como que queriendo, queriendo hacer las cosas, pero pues al final nunca dan el paso, vamos a ver si con Goff se pueden mover, mejor que con Stafford, yo la verdad lo dudo. Este, creo que es un juego muy, muy, muy a modo para San Francisco y para empezar fuerte la temporada 2021. De ahí vamos a ir a visitar a las Águilas de Filadelfia. No, este, se, va, se va a encontrar el... el si es que hace... Eh, si logra el roster Peterson, el hijo de Doc Peterson, que llegó como a la cerrada, pues ahí se encontrarán. Un juego eh, interesante, ¿no? Las Águilas de Filadelfia es uno de los equipos que quiere empezar a pelear en el este de la, de la nacional. Sin embargo, tampoco les veo como, como mucho talento como para poder enfrentar a estos 49 que van a llegar recargados y reforzados. Entonces también creo que es un, es un, es un juego muy a modo para los 49, para empezar fuerte la temporada, para empezar a, a ganar juegos importantes y que no pase lo de 2020. Entonces, este, yo creo que también es un juego que es muy ganable para los 49 ¿no? De ahí, nos toca recibir en el primer A, ah, porque también San Francisco va a tener 5 prime times, ¿no? 5 juegos de prime time. Y ojalá se pudieran extender a más conforme vaya a avanzar la temporada. Pero en su primer prime time, semana 3, Sunday Night Football. Eh, recibiendo a nada más y nada menos que a los empacadores de Green Bay. Iba a decir de Aaron Rodgers, pero todavía no sé si Aaron Rodgers va a seguir estando ahí. Él al parecer ya no quiere jugar con los empacadores y la dificultad de este juego va a radicar precisamente en ese aspecto o esencialmente en si está Aaron Rodgers o no. Porque los empacadores son Aaron Rodgers y nada más. Aaron Rodgers ha hecho maravillas con este equipo. La verdad es que los ha metido a playoffs a dos finales de la nacional, básicamente él, porque el equipo la verdad no tiene mucho. Y si Aaron Rodgers está en el campo va a ser un juego bien interesante, bien complicado. Como siempre es contra los empacadores, pero si Aaron Rodgers no está, creo que los empacadores eh, difícilmente le van a poder hacer algo a los 49 en esa semana 3. Entonces, en este momento yo diría que es un juego de pronóstico reservado contra los Packers en la semana 3. Pero prime time y, y va a estar muy bueno, ¿no? Vamos a inaugurar el Levi Stadium con afición. Eh, temporada 2021, precisamente contra los empacadores, va a ser un juegazo imperdible. Luego viene la semana 4 y también se va a poner bien buena porque hay que recibir nuevamente ahora, pero a nuestro acérrimo rival de la división, no o reciente acérrimo rival, los Seattle Seahawks del señor Russell Wilson. Quiero pensar que Wilson seguirá con los Seahawks a pesar de que también ya hizo sus berrinches y no quiere estar por ahí, pero al parecer vamos a recibir eh, a Wilson con los Seahawks. En la semana 4, lo cual pues, es un juego que ya va a empezar a tener implicaciones dentro de la división Así como el anterior de la semana 3 contra, contra los empacadores de la conferencia Este tiene implicaciones siempre eh, eh, con miras al título de la división Y los hijos que nos van a venir a tratarnos de meter el pie como siempre lo hacen Siempre se nos complican, ¿no? ya sabemos que en la división oeste, un equipo puede estar muy mal y el otro muy bien pero siempre son agarrones, ¿no? Y se lo demostramos a los, a los cardenales la, semana, la, la temporada pasada, en la semana 6. Nosotros ya estábamos, básicamente, hoy pues ya estábamos eliminados. Ellos todavía querían un lugar en playoffs y les dimos en la torre. Entonces, nunca hay que confiarse contra rivales de la división. Aunque sí, los Seahawks se ven como muy débiles. No han perdido mucha gente. La ofensiva sigue siendo fuerte. Tienen un muy buen ataque aéreo. Tienen buen ataque terrestre. Russell Wilson siempre es una amenaza. Pero sí creo que su defensa ya... Está empezando a dar eh, signos de decadencia y por ahí puede ser. Sin embargo, no me puedo atrever a decir que vamos a ganarlo. Este, va a ser complicado, eh, pero creo que la ventaja de estar en casa nos va a ayudar en este encuentro. ¿no? Eh, semana 5, hay que ir a Arizona, hay que visitar los Cardenales, que creo que están bastante enojados de que les metimos el pie <ríe> la temporada pasada. Y vamos a ver, vamos a ver aquí. ¿Qué, ¿Qué tal nos puede hacer daño esa ofensiva de los de, los, de los, eh, cardenales? Porque con Kyler Murray, de Andrew Hopkins, Larry Fitzgerald, Isabella, eh, Christian Kirk es una, es una ofensiva muy muy muy muy fuerte, muy poderosa, difícil parar al, al enanito eh, Murray y a la defensiva pues no se quedan atrás, ¿no? Y con la adición del señor Jay Gaywatt, pues va a ser un agarronazo. Contra los eh, Cardenales de Arizona, que creo que ahí podría ser que viniera el primer descalabro de los 49, no lo sé, sobre todo porque es en Arizona, pero va a ser un agarrón y, y son dos juegos divisionales eh, seguidos bien fuertes. Sería importantísimo para San Francisco ganarlo porque vendría después ya la semana de descanso, la semana de bye. Irnos con una victoria ahí sería muy bueno Irnos con una derrota no sería tan bueno Pero daría tiempo de agruparnos para la semana 7 ¿no? Semana 6 es el bye, semana 7 Toca recibir a los potros de indianápolis Que este, pues ya con el señor Carson Wentz en los controles pues Vamos a ver qué tan interesante se pone A mí la verdad me da cosa ver qué le puede hacer de Forrest Wagner A nuestro Jimmy Garoppolo Ahí va a estar bueno, porque Bogner yo sé que es una bestia, todos lo sabemos. Vamos a ver esta... Ahí yo creo que va a ser uno de los mejores sinodales para San Francisco enfrentar a, a esta frontal de los, de los potros. ¿no? Este, quiero ver esta línea ofensiva, qué tan fuerte está, qué tanto puede detener. Van a enfrentar buenas defensas, pero esta creo que esta es la mejor frontal que vamos a, a enfrentar. O la primer mejor frontal que vamos a enfrentar en la temporada. Este... Vamos a ver qué tal está la línea ofensiva eh, Es un equipo de playoffs Hizo playoffs el año pasado y va a ser un, un juegazo ¿no? Eh, vamos a ver Vamos a ver qué tal pasa Es en nuestra casa este, Y eso es una ventaja para San Francisco Pero también es un juego bastante Bastante complicado Después hay que ir a Chicago Y creo que se va a hacer también un agarronazo porque yo no creo que Justin Fields esté muy contento de que los 49 no lo agarraron, ¿no? Después de que se le veía muy feliz con Shanahan, yo creo que él ya soñaba estar con, con los 49 y puso mala que agarramos a Trey Lance y yo creo que Justin Fields va a ser el más interesado en demostrarle a Shanahan que se equivocó de selección y eso es lo que le va a dar un, un, un ingrediente bien interesante al juego. Ah, por cierto, el de Indianapolis también es Prime Tan. Es un, es un Sunday Night también contra los Potros. Eso también le va a dar eh, ahí un, un toque bastante interesante al juego. Les digo, pero bueno, ya estamos en la semana 8 con los Osos. Eh, sí creo que Justin Fields va a ser el, el, el jugador a, a ver o a, a observar ese partido. Va a traer ganas, va a traer ganas de demostrar que los 49 equivocaron su selección. Vamos a ver, ojalá que no. Ojalá Shanahan reafirme que hicimos la selección correcta al tomar a Trey Lance. Buen juego, sí creo que San Francisco va a ser superior, pero vamos a ver qué es lo que hace eh, señor Trey Lance en el campo. Uno nunca sabe, estos, eh, estos playmakers pueden cambiar el rumbo con sus piernas, ¿no? pero ya veremos. Luego, nuevamente, pero hay que recibir a Arizona, hay que recibir a los Cardenales nuevamente. Yo creo que este segundo agarrón... Si sí se puede inclinar hacia San Francisco... Después de pasar el primer susto que sea... Eh, los Cardenales ya recibirlos en, en San Francisco... Creo que ya estará mejor ajustada la defensa... Sobre todo The Ryans... Yo creo que Robert Saleh ya había... Al final ya había entendido un poco... Cómo tenía que enfrentar a estos corebacks... Yo espero que de Ryans le haya aprendido un poquito... Y tenga mejores diseños para frenar a estos corebacks... Que corren para todos lados... Entonces va a ser otro juegazo... Híjole, de pronóstico reservado, pero esta, en, este, en este juego yo creo que San Francisco sí tiene ventaja. Sobre todo por estar en casa, ¿no? Eh, implicaciones divisionales y va a estar bueno. Luego se viene otro divisional. Eh, este va a ser un Monday Night Football, ¿no? Como dijera el Sotcliffe: Monday Night este, <ríe> contra, los, contra los carneros de Los Ángeles. Primer encuentro de la temporada contra ellos. Semana 10, Monday Night. Eh, va a estar bueno. Vamos a estar bueno, vamos a ver ahora sí a Matthew Stafford con un equipo mucho mejor que los Leones y creo que, que, que los carneros sabían, ¿no? al igual que decían que San Francisco estaba un coreback o está un coreback del Super Bowl, muchos también hablan de que los carneros han estado a un coreback del Super Bowl y ellos apuestan a que Matthew Stafford lo va a ser esa pieza que, que les va a dar el pase a este juego y poderlo ganar. Yo la verdad no creo que sea un Aaron Rodgers tampoco, ni que sea un Matt Ryan, ni que sea un Tom Brady. Pero sí creo que es mucho mejor que Jared Goff. Y creo que los, que los eh, carneros con, con Stafford van a ser mucho más peligrosos de lo que han sido Juegos Pasados. Y la rivalidad Sean McBay, kyle Shanahan va a sacar chispas en este encuentro. Eh, es en San Francisco, es, ah, no, es, en los Ángeles, es en Los Ángeles, es Monday Night... Y los reflectores van a estar puestos ahí Aaron Donald se va a querer comer a Garópolo O al que esté ya para esas alturas de la temporada Este... No sabemos, ¿no? No sabemos quién pueda estar ya en los controles de San Francisco En esa, en esa semana Si es Garópolo, pues seguramente es porque lo está haciendo bien Si no es Garópolo es porque ya se lesionó O porque alguien más Tal vez Lance Ya le ganó la titularidad, ya veremos Pero va a ser un juegazo Para disfrutar el lunes por la noche en la semana 10 Semana 11 hay que eh, eh, ir a Jacksonville, hay que visitar a los jaguares del señor Trevor Lawrence y ese me interesa mucho. Yo quería, ustedes saben que yo hubiera soñado con Trevor Lawrence en San Francisco y, este, y yo a lo mejor San Fran este, Lawrence sale a decirles, miren, de lo que se perdieron por no ser el peor equipo del año pasado... Este, pero sí creo que San Francisco es muy superior a los Jaguares con todo y Trevor Lawrence, al menos este año. Y yo sí creo que es uno de esos juegos que San Francisco está obligado a llevarse para sumar victorias. Es uno de los obligados que no podemos dejar ir, así como el año pasado dejamos ir juegos que nos costaban en los playoffs Este año, este juego contra Jacksonville con todo y Trevor Lawrence es un juego que no podemos dejar ir. Pero va a ser bien interesante poder ver a Lawrence enfrentando a esta defensiva de los San Francisco. De los 42 de a Francisco, perdón. Sí creo que para Lawrence, No sé cómo está el calendario de los Jaguars... Pero este sí va a ser un, un, un, un bienvenido a la NFL. Enfrentar una defensa como la de los Niners. Sí se va a ver entonces más o menos de qué está hecho el señor Trevor Lawrence, ¿no? Tal vez, no sé. Digo, si no hace mucho, pues tampoco es mucho su culpa, ¿no? Llega a un equipo muy malo. Pero vamos a ver qué tanto puede hacer Lawrence contra la defensiva de los Niners. Luego... Se van a 12, hay que este, recibir a los vikingos de Kirk Cousins. Eh, un equipo bueno, un equipo también de... de no, no, no llegó a playoffs perdón, el año pasado. Pero sabemos que es un equipo que, que compite constantemente, ¿no? Sin embargo, no creo que sea de los, de los equipos fuertes de la, de la nacional. Y para esas alturas, yo creo que San Francisco sí tiene con qué. Ganarle a los vikingos, pero no va a ser sencillo, ¿no? Bueno, de hecho, ningún equipo de la NFL es sencillo. No, Me atrevo a decir que los jaguares pues es muy ganable, pero ningún equipo lo podemos eh, hacer menos. Creo que es juego a juego o brick by brick, como dice la filosofía de Shanahan y compañía. Pero es un juego que yo creo que San Francisco tendría que ganar. Eh, luego, hay que ir semana 13, hay que ir a Seattle. Estos juegos en Seattle, la verdad es que yo sí creo que son muy complicados, a pesar de que... De que eh, los. Y aparte son Sunday Night Football, ¿no? Es, es, es otro. Es otro prime time. Es Sunday night football en Seattle. Sabemos que Pete Carroll ay, siempre se las ingenia para meternos el pie o tratarnos de complicar las cosas. Y jugar en Seattle no es nada sencillo. Sí, creo yo que San Francisco va a traer mejor equipo. Esperemos yo. O yo espero que para esas alturas. Ya los 49 tengan un mejor. este. Perdón, que, que no estén lesionados que, que, que por ahí de esa semana Que es la semana 13 de San Francisco esté completo, esté entero y, y el equipo entero yo creo que sí tiene con qué eh, Ganarle a o Seattle Aunque sí es un, es, es un juego que yo sí podría Pronosticar como una derrota Sobre todo porque los Seahawks Siempre se crecen en su casa Siempre se crecen contra los 49 Y en esas alturas ya es ganar o morir Al menos en la división Y pensando en la conferencia Va a ser un duelazo ...de pronóstico reservado... ...yo esperaría que San Francisco lo domine... ...pero... ...nunca descarto a, a, a Russell Wilson en su casa... ...la verdad es que... ...quien diga... ...que es fácil ganarle a los hijos... Seattle con Russell Wilson... ...entonces creo que no sabe nada... ...de lo que ha sido esta rivalidad... ...en los, en los últimos 10 años... ...en fin... ...difícil hablar siempre de esos juegos contra Seattle... ...no... ...luego viene la semana 14... ...que fue el juego que se añadió... ...no... ...digamos... ...cuando se amplió la temporada... El rival que surgió fueron los bengalíes de Cincinnati. Eh, yo no sé si va Yo supongo que va a estar Burrow, ¿no? Ya va a estar de regreso. Sin embargo, los bengalíes todavía tienen muchísimas áreas que reforzar. Me parece que hicieron un buen draft. Me parece que se está reforzando bien el equipo. Le trajeron que era un receptor de los que él quería, algo así. Por ahí leí. Pero sí, creo que San Francisco es muy superior a los bengalíes. Entonces es un juego también obligado. A ganar para San Francisco. Va a ser en Cincinnati. Pero sí creo que San Francisco es muy superior. Y después de venir de darse en la torre contra los, contra los Seahawks. Creo que van a venir motivados los 49. Y creo que no se pueden confiar obviamente. Pero sí se tiene que ganar este partido contra los bengalíes. Semana 15. Eh, recibir a los halcones negros. este Híjole. Sus demonios de... de de Kyle Shanahan, no no nada más porque pues, perdió ahí con ellos un Super Bowl... Sino porque la última vez que jugamos con ellos, que fue en 2019... Aquella buena temporada, Atlanta venía muy mal y nos ganó. Entonces eh, yo creo que Ryan, Matt Ryan, si sí trae ahí como pique con, con Kyle Shanahan... Entonces pues, va a querer seguirle demostrando. Eh, los halcones negros llegaron a aquel Super Bowl gracias a él y no tanto a Shanahan... Y que lo perdieron por Shanahan y no por él... Pero bueno, va a ser un buen juego, eh, también no me atrevo a decir, aunque sí veo superior a San Francisco, no me atrevo a decir que le podamos ganar a, a los halcones negros, sobre todo porque traen una muy buena ofensiva, sigue siendo uno de los ataques aéreos más peligrosos, eh, y con Todd Gurley, que ya lo tiene ahí en, en, en su backfield, me parece, no No sé si se fue, pero yo creo que sigue Todd Gurley ahí con los halcones negros, este, pues es difícil. Va a ser complicado el juego. Este, es en San Francisco, pero sí, siempre es complicado Atlanta, ¿no? Eh, vamos a ver qué pasa. Luego hay que enfrentar a, es otro, es un Thursday Night, es un jueves por la noche y son los titanes de Tennessee y ese también me preocupa. Creo que ese es uno de los juegos también más complicados de la temporada. Los titanes que son equipo de playoffs con Ryan Tannehill y Derrick Henry. La verdad es que es un equipo es equipación, una muy buena defensa, con su coach Mike Brayville, que, que, híjole, creo que los Titanes son un equipo que están a, están a unos cuervos y a unos jefes de meterse a los playoffs, eh, es un equipo que está ahí, está ahí, está ahí y le falta muy poquito para, para dar el paso, un gran ataque terrestre, sí creo que va a ser un agarrón con los 49, este, es en Tennessee, este, y van, como va a ser semana corta, vamos a venir de Atlanta, semana corta contra Tennessee, ir a Tennessee, recorrer mucha distancia, va a ser un juego bien complicado para los pantanos, ya va a traer mucho desgaste físico para ahí, no estamos hablando que descansaron desde la semana 6 y semana 15, si sí va a ser bien difícil enfrentar a los titanes por todas estas circunstancias, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Eh, semana 16, perdón, semana 17, Tejanos, ¿no? Este, hay que recibir a los Tejanos. No sé si va a estar Dishon Watson, no lo sé Él, él se quiere ir de los, de los tejanos, los tejanos dicen Pues vete a descansar porque para otro equipo no te vas a ir si quieres jugar esta temporada Entonces vamos a ver si el berrinche de Watson termina dejándolo fuera de la temporada O si lo vamos a enfrentar en esta semana 17 eh, Aún así creo que los tejanos están patas para arriba Sin JJ Watt, sin ya muchas armas creo que están destinados a tener una temporada muy perdedora... ...y para esas instancias yo creo que ya van a estar más que eliminados... ...y yo no creo que peleen mucho... ...tal vez de John Watson le va a querer hacer ojitos a Shanahan... ...decirle mira aquí estoy... ...este no, pues por ahí si de repente se te ocurre cambiar a Garopolo ...y quieres a alguien que pueda hacer terna con Lance... ...pues aquí ando... ...entonces pues bueno, va a ser interesante por ese, por ese aspecto... ...si Troy Lance ya está jugando para ese entonces... ...lo dudo, pero si para ese entonces ya está jugando... Pues va a ser bien interesante ver a Lance contra Dishon contra Watson, ¿no? Vamos a ver qué, qué tan bien está el novato y qué tan bien lo puede hacer Watson. Pensando también en, en seguir subiendo sus bonos y ver si alguien más se interesa el próximo año por él. Y quiere pagar el precio que quieren los tejanos por el señor Watson. Pero si sí un juego muy a modo para los 49, estando enteros, ¿no? Entonces, bueno. Y se cierra la temporada. Nada más y nada menos que visitando a los carneros de los ángeles. Para esas instancias, tal vez San Francisco ya esté peleándose la división precisamente con ellos. Tal vez sea un juego de vida o, muerto, eh, eh, vida o muerte en cuestión de pensar en el título de la división y quién sabe qué implicaciones tenga en cuestión de la conferencia. Pero va a ser un juego, creo yo, muy importante para los 49. Enfrentar a los, a los carneros, cerrar la temporada contra ellos, creo que ahí se puede definir muchísimo no yo así desde ahorita pues creo que el tiro por la división va a estar entre San Francisco, Los Ángeles y Arizona no es hacer menos hacer y no es hacerlos menos porque, porque no, sé, no los quieramos como rivales No, yo cuando están fuertes lo he dicho pero creo que este año sí es un, es un año de reacomodo para los Seahawks y no creo que estén muy bien las cosas en el, en el vestidor con, con todas estas declaraciones de Russell Wilson entonces creo que es un año de transición, sobre todo la defensiva, con los Seahawks. Este, por ahí yo leí, no, no, no, realmente no sé, seleccionaron a tres jugadores. Me parece que fue por ahí un, un receptor o un esquinero, no sé qué agarraron. Sí creo que un esquinero. Este, por ahí los calificaron muy bien, sus tres picks. Entonces, pues bueno, los Seahawks se han caracterizado por hacer buenos drafts. Pero sí creo que este año son los que están más flojitos eh, para pelear la división. Entonces... Sí, esta semana 18, por primera vez semana 18, creo que va a, ser, va a tener muchas implicaciones en el título de la división. Y con miras a los lugares en playoffs en la conferencia. Esa es la temporada de los 49. ¿no? A grandes rasgos. Ahorita aquí si sí lo hablo de, de bote pronto. Les digo el jueves. Vamos a empezar. No sé si me dé tiempo todo el jueves para analizar toda la temporada de lleno a los rivales. O si lo vamos a ir haciendo en partes. No, no sé si lo voy a empezar a revisar por, por, por división, por rivales de conferencia, y rivales eh, interconferencias O si me voy a ir en orden, de no sé, de la semana 1 a la semana 5 y luego de la de las 6 a la 11 y luego de la 11 a la sí. No sé, no, sé, no sé cómo lo voy a ir haciendo, depende cómo vaya yo viendo de interesantes que se armaron los equipos O cómo se pusieron eh, a trabajar en este oficina cada uno de ellos, ¿no? Este, pero bueno, así, si ahorita me dijeran cuál es tu pronóstico, Pablo, para esta eh, temporada de los cuarentenas, así viendo ahorita más o menos el, el rival, tomando en cuenta los prime times, tomando en cuenta la dificultad, tomando en cuenta eh, el kilometraje que va a tener que, que viajar San Francisco y pensando en que estén en el mejor de los escenarios, que no haya lesionados, obviamente, ¿no?, de, de peso... Sabemos que siempre va a haber lesionado, siempre va a salir uno que otro, pero que no sea el hospital que fue el año pasado, que ya prometió Shanahan que no va a volver a pasar eso. Pero bueno, tomando en cuenta estos factores y así de bote pronto, yo me atrevo a decir que San Francisco puede terminar con unas 13, 14 victorias, ¿no? Tal vez los juegos que veo más complicados yo, desde mi perspectiva, es el de Tennessee, el de los Seahawks en Seattle... El de Arizona en Arizona y el de, los, eh, el de los carneros en Los Ángeles. Esos cuatro juegos creo que son los más peligrosos de la temporada de los 42. Los empacadores, si está Aaron Rodgers, puede ser. Este, ¿qué otro? Ah, los Indianapolis Colts también está complicado y no descartaría yo por ahí a los vikingos, pero ya en menos eh, cuestión de dificultad. Para mí los juegos difíciles, los más difíciles son cuatro, Tal vez 5, entonces por ahí pues échenle cuenta, si son 17 juegos, pues yo le calculo un 12-5, tal vez un 13-4, ¿no? ya cambian, ya veremos y creo que con eso nos puede alcanzar para ganar la división y tal vez estar pe peleando el primero o segundo lugar de la conferencia, el equipo estando sano y si no les pega tanto viaje. Pero bueno, ese es mi, ese es mi, mi, mi, mi pronóstico, así de, de pronto tendría que analizarlo ya como más a profundidad para dar realmente un pronóstico de cómo creo yo que puede quedar los 49. Pero digan ustedes ahí en la caja de comentarios cómo ven el calendario, qué les pareció, qué récord así ahorita se les ocurriría decir que con el que pueda acabar San con el mejor de los escenarios, ¿no? Y al peor, pues bueno, tendríamos que suponer muchas tragedias, una lesión de Garópolo, que Bossa no regrese al 100, que los coordinadores no tengan idea de lo que están haciendo, que Trey Lance no sea lo que estábamos esperando, si es que se lesiona Garópolo, este, que haya más lesionados, etcétera, etcétera, pues bueno, ya estaríamos hablando de una, de, de, de una catástrofe que yo espero que no suceda y creo que no va a suceder. Pero déjenme ahí en la caja de comentarios quién cree, eh, qué, cuál es su récord, cómo ven a los rivales, cómo ven la dificultad, cómo ven esto del kilometraje. Y, este, y, y veremos a ver quién, quién le empieza a pegar a esto. Este, pero bueno, un poquito hablando de Alfredo Gutiérrez, ¿no? que me preguntaron, ya hablé de él, él en el canal 49. La verdad es que pues, hablar mucho de él, pues no hay como mucho más que decir. ¿no? Es un chavo que viene el Tech de Monterrey, tiene el tamaño, tiene el peso... Eh, por ahí vi algunos drills que hizo. Sí me parece que tiene que meter más a las pesas. Sí me parece que tiene, es un hombre que tiene que trabajar todavía mucho. Eh, yo la verdad creo que lo puede hacer. Creo que puede competir. Sin embargo, si sí se va a enfrentar eh, contra unos, unos linieros ofensivos muy sólidos. Yo no creo. Yo deseo. Sí deseo que logre el roster. Sí desearía y nada. Me encantaría más que ver a un mexicano. ¿no? Además de Pruneda. Un mexicano portando los colores de los 49 y en el terreno de juego creo que no me haría sentir nada más orgulloso que eso. Pero si sí trato de ser realista y un jugador que no viene de la NCAA, eh, que viene de la UNEFA. Este, hacer esa transición a la NFL es muy complicado. Eh, sí creo que San Francisco además para como son los coaches y Shanahan, si no están muy seguros de un jugador, no lo van a meter. Y al igual que, que Isaac Alarcón con los vaqueros, creo que este año eh, para Gutiérrez va a ser, en el mejor de los casos, comer eh, ni banca, estar en training camp, estar en, en el practice squad y seguir aprendiendo. Creo que el proceso de Gutiérrez va, va, va a llevar uno o dos añitos más. Esperemos que termine culminando con los 49 jugando aquí o en otro equipo, pero que sí logre hacer una carrera en la NFL. Creo que este año va a ser mucho aprendizaje para Gutiérrez. Yo desde aquí le deseo todo lo mejor del mundo. Y, y, y qué bueno que los 49 son los que le están abriendo la puerta para, para tener su oportunidad de la NFL. Entonces mucha buena vibra, señor. Échele todas las ganas, échele mucha galleta. si sí se puede. No importa que yo no lo crea, no importa que nadie más lo crea. Si, si, si usted, señor Gutiérrez, lo cree en su mente, lo va a lograr generar. Y nada nos va a hacer más feliz a los aficionados 49ers que ver un mexicano eh, entrando por ese túnel al terreno de juego. Pero bueno, hasta aquí el podcast, señores. Eh, les mando un abrazote. Eh, de verdad, de verdad, nuevamente muchísimas gracias a todos por su buena vibra, por sus buenos deseos. Eh, yo sé que todo eso llegó hasta el cielo, llegó hasta allá, ¿no? Y yo sé que los escuchó y de corazón se los agradezco muchísimo. Eh, Síganme en las redes sociales, Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Ya saben que este podcast también lo pueden escuchar en iBox y en Spotify. Ya regresamos, ya estamos de lleno en Canal 49 nuevamente. Ya nos estamos reconectando y esta semana regresamos con todo a la normalidad. El jueves el Canal 49 y el sábado la simulación. Vamos a seguir haciendo simulaciones. Ya, me, ya se me cuecen las habas. porque salga el Madden 2022 para poder jugar ya con todos los nuevos jugadores, con Trey Lance, etcétera, etcétera, etcétera. Y contra los rivales nuevos, con sus nuevos jugadores. Pero mientras seguiremos haciendo simulaciones que se me vayan ocurriendo, o que ustedes me vayan sugiriendo ahí en la caja de comentarios. Este, les mando un abrazote, eh, mucha buena vibra. Cuídense mucho. Eh, que Dios o sus dioses o en lo que crean me los bendiga mucho. Y ya lo saben, goldiners.